presenta una mirada vanguardista de la OAM ...en el marco de la conmemoración de su 60 aniversario... ...y en este mismo evento marcamos el ciclo de conferencias... ...educación y TIC, un cruce de miradas y perspectivas... ...y como primer momento quisiera dar la bienvenida... ...a los presentes al ciclo de conferencias... ...gracias por estarnos acompañando en este momento... Eh, voy a mencionar estas dos conferencias que tenemos para el día de hoy. La primera es WEB 2.0 y educación, una mirada desde Asia, a cargo del doctor Yanuri, que es profesor visitante de la Universidad Tecnológica Mara de Malasia y Posteriormente tendremos la conferencia del informe Horizon de América 2012 Tendencias en el uso de tecnologías para la educación a cargo del doctor José Pedro Rocha que nos visita de la Universidad Nacional Autónoma de México la UNAM. quisiera entonces presentar a ustedes los miembros del presidium que el día de hoy nos acompañan y a quienes agradezco mucho su presencia eh, nos encontramos con el doctor Yanudia, el doctor Pedro Rocha Reyes, el licenciado Adán Arias Díaz, que es director del Instituto de la Ciencia de la República la doctora María Luisa sorrella Vascal, representante del Cuerpo Académico de la Universidad de la Investigación de la Educación, la doctora Connie Senga, representante del Cuerpo Académico de Organizaciones y Procesos de Formación y Educación, y agradecemos de manera especial también la compañía de la doctora Mariela Berra de la Universidad de Turín quien estuvo acompañándonos el martes pasado con una conferencia. Gracias. Como primer momento, entonces, quisiera pedir al licenciado Ardan y por favor, nos hace el honor de pasar y dar algunas palabras para el inicio de este evento. Gracias, maestro. María eh, gracias por, por hacer posible este evento junto con el cuerpo de, de investigadores, eh, junto con CONIN que eh, parte de este grupo de investigadores llevaron a cabo esta serie de conferencias, la invitación al doctor Pedro Rocha, gracias doctor Pedro por, por eh, este, acompañarnos y llevar a cabo esta, esta, este evento a ser posible también al doctor Janudi que nos visita desde Malasia, muchas gracias también, que es el viaje de más de 26 horas ¿no? en eh, todo ese proceso y esto se reconoce y se agradece. Eh, también a la doctora Berra, muchísimas gracias, eh, Mariela, por eh, también acompañarnos, venir desde Italia, desde Turín, para hacer posible esta semana de la comunicación, la tecnología, la educación y los procesos que llevan a cabo en, en, la, en, la, en los medios de comunicación, las famosas TICs, las famosas TAC, en, en este sentido y en este proceso. Muchísimas gracias a, a todos ustedes, a quienes nos acompañan. El Instituto de Ciencias de la Educación, junto con la dirección EWAE, hace posible esto. Y bueno, eh, claro, con la suma de esfuerzos y la inteligencia de nuestro cuerpo académico, de nuestros PTCs, de nuestros tiempos completos del Instituto de Ciencias de la Educación. Eh, eh, deseo de todo corazón que este, que este cierre en las conferencias de esta semana. Eh, siga siendo exitoso, lo iniciamos el martes, Está, estamos eh, eh, discutiendo y demás y que eh, eh, en un primer momento escucharemos las ponencias de, de nuestros invitados pero eh, posteriormente algo que nos debe enriquecer será el intercambio y el diálogo de preguntas y respuestas eh, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se congratula pues de, de, de tenerlos aquí en este, en este espacio y sean todos ustedes bienvenidos, sabemos que el esfuerzo es importante venir desde dos continentes diferentes para compartir las experiencias, creo que debe ser muy bien aprovechado y invito a todos los que estén aquí participando pues que, que explotemos en el buen sentido al máximo en los conocimientos a nuestros ponentes. Bienvenidos todos y muchas gracias nuevamente. Bien, pues a continuación solicito de la manera más cordial que por favor los miembros del presidio eh, pasen a tomar lugares y dejemos el espacio para el doctor Yanudi, que iniciará con su conferencia. Y en primer lugar dejaremos, esta es la dinámica que vamos a llevar. Eh, antes de cada participación estarán presentes en el primer término la doctora Connie Senga, que dará la contextualización digamos de, de la presencia de cada uno, en este caso de nuestro primer invitado posteriormente será la doctora María Luisa Zorrilla y en este momento también les este platico cada uno de ustedes ya les han hecho llegar una tarjetita, esta tarjetita es para que ustedes puedan ir anotando dudas o comentarios que tengan respecto a las participaciones el espacio para compartir estas dudas o comentarios lo, lo dejaremos al final de las dos presentaciones para que puedan tener este tiempo eh, completo y eh, adicionalmente, bueno, en el caso de cada uno de los ponentes nada más para que eh, estemos, digamos, también en, en esta misma sintonía tendrán ya el tiempo especificado y se les harán las notificaciones cuando sea tiempo de, de dar fin a la presentación. Entonces, eh, la doctora Senga, no sé si nos quiere acompañar para hacer esta contextualización de nuestro primer ponente, el doctor John. Sí, muy buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta tarde. Eh, durante toda la semana hemos estado trabajando en este ciclo de, relacionado con el papel que juegan las tecnologías en nuestras discusiones académicas en las universidades. Por eso es que ven que nos han visitado profesores del extranjero con los cuales mantenemos vínculos, mantenemos relaciones, hacemos proyectos conjuntos y en base a esa relación y a esos proyectos de investigación que realizamos es que emergen después las publicaciones que compartimos con todos ustedes en el caso del doctor Janudin, él viene de Malasia de la Universidad Technology Mara y él es especialista en sistemas de diseño instruccional eh, pero el motivo de su presencia en nuestra universidad es precisamente porque él ha estado participando como uno de los miembros del comité tutorial de una estudiante que también es de Malasia y se encuentra como becaria en nuestro doctorado en educación. Como ustedes bien saben, la tendencia en educación hoy día es, en todo el mundo que exista movilidad estudiantil y movilidad también académica en este caso eh, Casandra está terminando su doctorado en educación y el profesor Binsardi estará el día de mañana como miembro del comité de tutoría del jurado que preside su examen de grado. Es por eso que tenemos la posibilidad de que comparta con nosotros sus conocimientos y hemos aprovechado su visita, que efectivamente demandó pues, un gran esfuerzo porque la jornada de viaje en avión fueron 35 horas, eh, pues que por lo menos pudiera compartir con nosotros unos minutos adicionalmente al tiempo que le vamos a robar en esta discusión que haremos al respecto del trabajo de Casandra. Eh, este es uno de los invitados yo le dejaría la palabra a la doctora María Luisa Zorrilla quien es eh, la persona que ha contribuido para que este evento este ciclo de eventos tome forma y nos unamos también dos cuerpos académicos que trabajamos codo a codo y que compartimos muchas de nuestras preocupaciones solo desde, desde diferentes perspectivas muchas gracias Bueno, pues buenas tardes a todos, muy brevemente ya para entrar en materia, nada más les comento, yo estoy aquí con dos cachuchas, yo represento eh, como académica a mi, a mi cuerpo académico en este evento, mi cuerpo académico se llama Redes de Aprendizaje e Investigación en la Educación, y también eh, estoy con mi cachucha como directora de lo que es la Dirección de Educación Multimodal de aquí de la UAE, que es el área que lleva todo el tema de la incorporación de tecnologías a los procesos de enseñanza-aprendizaje, eh, es un placer y un honor tener esta, este evento con, con invitados y ponentes de, de, tan, de tan alto prestigio. Y bueno, pues, eh, si, si me lo permiten, ya más adelante cuando lleguemos a la, a la conferencia de, del doctor Rocha, ya les daré un poco de antecedente de cómo, de cómo es que llega él como invitado a, a este evento. Entonces, pues, muchas gracias por estar aquí. Bien, muchas gracias a, a las doctoras y de manera muy rápida vamos a hacer una reseña del de, currículum del doctor. El doctor Yanudin es originario de Malasia, licenciado en lengua árabe por la Universidad Al-Azhar, el Cairo, Egipto. Es maestro en estudios islámicos y doctor en filosofía con especialidad en lingüística y lenguas por la Universidad Malaya. Sus áreas de experticia están relacionadas con la literatura, las lenguas, la comunicación, las tecnologías y los sistemas de diseño instruccional, la administración y gestión del aprendizaje en línea y el desarrollo de contenidos de aprendizaje en línea o e-learning, de los cuales ha publicado varios artículos y capítulos en libros. Actualmente es profesor asociado en la University Technology Mara en el área de lenguas modernas. Cuenta con reconocimientos institucionales y nacionales por su desempeño como docente, además del diseño y la implementación de múltiples dispositivos de enseñanza multimedia y en educación superior. El doctor Yanudin es considerado en su país como uno de los pioneros en el área del desarrollo de programas en línea. Dejo con ustedes al doctor y le podemos enviar un aplauso de bienvenida. Uh, sí. nos, gracias a todos los invitados, a los estudiantes que están aquí presentes. Muy buenas tardes tengan. Primero, me gustaría tomar la, tener la oportunidad de agradecer a los comités y a todos los eh, gerentes, por este, bueno, todas las personas que hicieron posible este evento. Hoy es una buena ocasión para mí, es una buena oportunidad para estar aquí, es un viaje muy largo, no es fácil llegar casi 35 horas que me tomó llegar aquí, entonces es una muy buena oportunidad. Para nosotros y poder, para poder compartir casi en todos lados se está hablando de educación y, y la IT. Entonces hoy me gustaría presentarles un caso aparte, el web 2.0 en la educación. So, la es la vista es la perspectiva de asia pero solamente me quiero concentrar en, en, en, Mal, en malasia el sistema de, de educación superior en malasia y qué es lo que está pasando básicamente en mi país en, en mi país en malicia entonces esta es mi presentación estoy usando, estoy usando Proceed.com. Sí, es una de las aplicaciones de web 2.0. Ok, para esta tarde, el tema de esta tarde, el objetivo es mostrar un desarrollo contemporáneo y de experiencia de descubrimiento con, en la tecnología, en la última tecnología para educación y aprendizaje y revisar el, el currículum en especial pa, en los planes de estudio para enseñar y estrategias de aprendizaje ahora creo que todos los países en el mundo ya han hecho algo en este, para este proceso lo que quiere decir que cada país o cada ciudad en el mundo ya están usando la web 1.0 es la que usaban antes de que usáramos la web 1.0 decíamos esto es una web que era estática no era dinámica como lo que está pasando ahora en la tecnología, en la tecnología uh, web. El estudio es acerca de las aplicaciones de Web 2.0 en la educación. El Web 2.0 es un, es, un, es un nombre que se le da a las aplicaciones de tecnología que ayuda a cambiar el comportamiento del Internet. El, Internet, el comportamiento o sea, el Internet desde el, desde el punto de vista de la educación eh, se depende del soporte de la comunicación y cooperación entre los usuarios de Internet y las comunidades electrónicas, esto ya lo sabemos y, y lo vemos todos los días en nuestra vida diaria, en nuestra generación, nuestra generación está usando la tecnología, el usuario puede, puede ser maximizado, el potencial puede ser maximizado con todo el contenido de internet. ¿Qué significa esto? Quiere decir que en la web 2.0 en la educación, ahora sabemos conocemos miles de que se pueden usar miles de aplicaciones de educación para este proceso de educación. Estamos hemos estado estudiando cómo podemos categorizar el web, la aplicación de web 2.0. Son miles pero nuestro estudio del Web 2.0 podemos eh, reducirlo a varias categorías como el Web 2.0 herramientas de uh, network, so, red social como Facebook, como Twitter web el Web 2.0 herramientas para, para compartir para colaborar, colaboraciones de encuestas, de comunicaciones, presentaciones y este 2.0 lo dejamos como Web 2.0 herramientas de presentación eh, mind mapping mapeo mental lluvia de ideas contenido de creación esto es muy importante las herramientas de creación de contenido esto es similar a lo que el maestro debería hacer al usar el web 2, la aplicación del web 2.0 y las eh, herramientas de búsqueda estas herramientas se usa, las usa todo maestro es como el, es es como si maqui es las encuestas diarias estas son aplicaciones que usan las herramientas de búsqueda las herramientas de evaluación y las herramientas de publicación por qué estamos usando esto ¿Por qué estamos usando todo esto para web los el web 2.0? Los material electrónicos que ya existían, esto ya no les atrae a los estudiantes, ya no son atractivos. Son la generación Y. Nuestros estudiantes ahora son miembros de la generación Y. ¿Y por qué? Porque, porque ya tienen inter conexiones de Internet por todos lados, tienen dispositivos y están usando... Piensen nada más en todos los dispositivos que usan, que utilizan la aplicación web 2.0. Y eso es, todos estamos usando Facebook, todos estamos usando Twitter, ahora estamos usando WeChat, Lines. Estas son aplicaciones nuevas que nuestros estudiantes usan hoy en día. Y el, es otra dirección técnica. La tecnología de Web 2.0 presenta flexibilidad, tiene presentaciones interactivas y flexibilidad. Eh, flexiones. El estudiante puede hacer colaboraciones entre todos, pueden estar compartiendo toda la información, están compartiendo todo el mundo con todo el mundo. Desde nuestro smartphone podemos, el smartphone lo podemos usar para temas de colaboración y educación podemos tener temas eh, que se pueden usar se pueden aprender temas usando nada más un smartphone, ahora les estamos pidiendo que usen la tablet el iPad el Galaxy Note que es, es la tecnología son las herramientas tecnológicas que tenemos Okay. This is some of web ahora two. estas son algunas de las herramientas web 2.0 yes. las red, redes sociales Facebook yes. es muy conocido Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, LinkedIn, Edmono Blogger, WordPress, Wordpress y las otras herramientas de colaboración Twitter estas todas son, de herramientas, son de herramientas basadas en web 2.0 algunas de ellas son de investigación Google Scholar, Google Scholar, digo, todas son aplicaciones de 2.0. Otras para herramientas de creación de contenido, por ejemplo, Jing. Por ejemplo, esto es Jing. Podemos eh, grabar nuestra presentación usando Jing, guardar nuestra presentación usando Jing y se puede guardar aquí podemos guardarla y in, e inmediatamente la podemos usar como contenido para educación uh, hay tipos uh, de web web 2.0 para lluvia de ideas o mapeo mental uh, por ejemplo el ministro en la Secretaría de Educación Superior lo nosotros lo llamamos uh, nos ayuda a manejar el, el, la gestión y este estudio está es de, de, de, fue llevado a cabo por nuestro nuestra Secretaría de Educación Superior y ya sacamos algunos libros y referencias que pueden pueden ir a este sitio slideshare.net y escribir buscar web 2.0 en educación y verán muchas referencias ahí sobre cómo lo podemos usar como una guía o cómo la podemos usar para capacitar a nuestro estudiante o a nuestro maestro para cómo poder usar estas herramientas de web 2.0 ¿Qué tal que haya del Web 2.0 en el salón de clase? ¿Se pueden usar estas herramientas en el salón de clases? Bueno, desde mi punto de vista y mi experiencia, en lo que hice en el semestre pasado, sí se pueden usar algunas de las aplicaciones de Web 2.0 y se pueden usar estas herramientas para enseñar. A lo mejor en el salón de clase podemos activar el proceso de aprendizaje a través de la red en un clase no no hablen de la, de, de, de, de, de, de, de, de, la tecnología en el salón de clases ¿cómo podemos usar el e-learning sin una, una conexión a internet? no hay e-learning sin esto ¿cómo podemos eh, si queremos hablar acerca de web 2.0 eh, si no tenemos una conexión a internet? este es en, en mi país en Malasia este es un asunto es un es un asunto que debemos manejar bien y de una, de una muy buena manera porque nuestra universidad no solamente está en el área más moderna lo que nosotros le llamamos un pueblo a lo mejor hay escuelas en áreas rurales en un área muy lejana entonces hay que poder el gobierno debe solucionar esto cómo poder poner cómo poder usar el e-learning en un salón de clases y obviamente las, las instalaciones ¿Qué, ¿Qué, qué, qué pasa fuera del salón de clases cómo se puede activar este proceso de que no sincroniza bien el sistema de e-learning es relevante el sistema e-learning e es relevante en los sistemas en la educación porque Nuestros miembros lo usan. Se tiene que tener una buena conexión, una buena integración entre el sistema de gestión y el usuario. Porque. Si se está usando web 2.0, es difícil monitorear a los estudiantes. ¿Cómo se puede monitorear el, el trabajo que están haciendo? Entonces, a pesar de que estamos usando la última tecnología, es lo que estamos usando cada universidad en nuestro país está, en mi país está usando esta tecnología y afuera del salón de clases estamos usando las redes sociales y otro tipo de herramientas de educación web 2.0 okay. un ejemplo de mi, en parte de mi experiencia cuando hablamos de las discusiones interactivas con los estudiantes a lo mejor para la educación superior un, se puede enseñar un tema en dos, tres, cuatro horas a lo mejor dos, tres, cuatro horas, dependiendo del contexto que estemos dando. Luego, antes, la. la que, depende de la edad, creo. Debemos estar siempre escuchando, ¿no? Para tomar una clase, pero en la actualidad. Nuestro estudiante, ya los estudiantes ya no tienen tanto tiempo para sentarse por tres, cuatro horas. A lo mejor una hora ya es suficiente, ¿no? ya están cansados en una hora. Por eso es que estamos usando tecnología. Un ejemplo es el Wall wisher Este es, es una, un webbot interactivo se le hace una pregunta al estudiante y el estudiante dice, ah, está bien, ok esto, esto se usa para hacer sus tareas, inmediatamente en sus computadoras o en sus laptops o en su smartphone esto es lo que compartimos para discusiones en el salón de clase también podemos usar Wikispace Wikispace esta es una buena aplicación para discusiones de grupo una discusión de grupo en el salón esto es diferente a los blogs los blogs es un administrador y los otros pueden compartir su opinión en los blogs pero Wikispace los miembros pueden usarlo eh, interactuar con otros o editar eh, cualquier tipo de, con de contenido en esta aplicación por eso es que esto es muy bueno esto sirve muy bien para la discusión de grupo se puede usar al mismo tiempo pueden editar pueden compartir eh, todas las ideas que tengan al, tiempo, al mismo tiempo. Este es muy bueno, Wikispaces. Este Prezi, este es el que estoy usando, es básicamente cómo podemos, podemos usar las herramientas de presentación, no solamente usar PowerPoint. Podemos usar Prezi, Prezi punto, en Prezi.com y de hecho es gratuito. Okay. ¿Qué, ¿Qué sucede afuera del salón? Es aprendizaje basado en colaboración Colaboración con estudiantes, con el con el profesor Y otras categorías de herramientas web 2.0 Por ejemplo, usar el sistema para manejar que okay, estamos usando el sistema e learning okay. Moodle.com, Moodle. ¿alguien lo ha visto? Algunas veces eh, no se puede hacer este sistema. Yo oh, utilizo muro es, es, es gratis. Se usa las herramientas de, de, de, de como Facebook, Google, Twitter, Skype, Webchat, pero no usen tanto. Solamente usen uno suficiente. Si quieren usar Facebook o WeChat, bueno estas son las herramientas de colaboración para las tareas Wikispaces se puede usar fuera del salón de clase o las herramientas de evaluación algo que quieren, que le quieran poner un examen al estudiante evaluar el examen nosotros usamos Soho Challenge también es gratuito por ejemplo el audio, no hay audio no está bien porque está en árabe, no, no, no lo entendemos entonces bueno estamos creando eh, eh, contenido, estamos creando contenido, este es en árabe cómo comunicarnos en árabe y estoy usando GoAnimate. Antes era difícil para nosotros poder crear contenido usando animación. Hoy ya pueden crear contenido. Va, hagan anime, GoAnimate o cualquier otra herramienta. Es, es muy sencillo. Lo puedo usar. En mi salón de clases para poder enseñar a la gente árabe, les pongo una página de diálogos, le pongo una página de diálogos al estudiante y grabó mi voz en esta aplicación y se lo puedo mandar a los estudiantes inmediatamente y así el, el, el estudiante puede accesar la, esta aplicación entrar a esta aplicación si en el, en el salón no se usan no se tiene tanto tiempo para tener la eh, práctica para comunicarse pero pueden usar esta aplicación nada más para practicar para practicar el idioma y esta es una forma es una forma en la que se usa GoAnimates ese es un ejemplo okay. que el escenario de web 2.0 en Malasia y como les estoy diciendo esto es lo que yo he vivido esta es la forma en la que le enseño a mis estudiantes y estoy bas, está basada en el individuo nuestro país, el país por completo esto es en Malasia y este es, el este es un estudio cerca de Malasia. En Malasia se ha llevado a cabo un estudio en las clases llevadas a cabo en la forma de aplicaciones de e-learning. En 1022 maestros en 58 escuelas de educación superior que se, lleva, se reduce a 20 escuelas públicas, 8 privadas, 25 politécnicas y 5 universidades comunitarias. Esto se llevó a cabo por la Secretaría de Educación Superior de Malasia para poder identificar al malayo la institución malaya al nivel de conocimientos de los maestros entonces quiero saber qué nivel de conocimientos tienen habilidades en relación a las clases interactivas eh, lo están usando lo conocen la aplicación o solamente tienen un poco de habilidades en esto este fue el estudio básicamente uno de nuestros, de nuestros descubrimientos en relación a familiaridad, competencias, en la frecuencia de uso, en las aplicaciones de Web 2.0. Además de todo el software, el software más popular como PowerPoint, Excel o Word, hay más de 40 aplicaciones de Web 2.0 incluidas en este estudio. Y eso fue lo que se le preguntó al maestro, es en relación a en su familiaridad, a competencia y frecuencia de uso. Y este es el nombre de más o menos 40 herramientas de Web 2.0. El descubrimiento básicamente en relación a la familiaridad con herramientas eh, interactivas están aquí. PowerPoint es Powerpoint, es PowerPoint. esta es básicamente es uh, nuestra uh, aplicación okay. básica PowerPoint. para yeah. 22.5% están 22. 22. 22 22 22 familiarizados yeah. con Powerpoint Facebook. Facebook lo ven aquí 72.5 y en Malasia es uno de los que es uno de los países uno de los países asiáticos con mayor uso de Facebook. Todos los días están viendo Facebook. apagan la computadora y checan el Facebook. Otras cosas más adelante, más tarde. Se conectan a la web usando la banda ancha en el smartphone y prenden el Facebook. Is it, is it, uh, ¿Es lo mismo aquí? <laughs> yeah. Es raro, ¿no? ¿Quién? Alguien que no tenga Facebook, ¿no? Okay, YouTube. YouTube. ¿Están familiarizados? YouTube, ¿están familiarizados? Sí, sí, están familiarizados con YouTube. Uh, ¿Cuál es el, el cantante que anda bailando? ¿El más popular en YouTube? se me olvidó el nombre pero Asai. Asai. Todo, todo el mundo lo baila vale. casi un millón un billón lo han okay, visto Google blogs, ok Skype. Google Docs Skype y Blogger todos los blogs okay. esta familiaridad qué tal en la competencia las competencias para usar esta aplicación uh -huh. este fue muy curioso Okay, lo conoces, pero eres competente con PowerPoint. ¿no? Solamente 18%. Pero sabes que no eres competente con esto. Estamos aquí hablando, estamos hablando de ser competentes con esto. Algo parecido. Facebook, sí, sí, sí. Lo sabes, puedes poner un comentario, estás viendo qué pasa, comentario. Okay, this is the one. Okay. Este es el de frecuencia uh -huh. de uso. ¿Ven? Sí. Yeah, Están usando PowerPoint 87.3. Se usa en el salón de clases. ¿Qué tal de Facebook? ¿Qué tal en relación a Facebook? 51.7 lo usan en el salón de clases durante la clase en el proceso de educar a los estudiantes. ¿Qué hay acerca de YouTube? 4.17. 4.17. Esto significa que están usando YouTube solamente para la vida real. No lo están usando como una herramienta para educación. 4.17 ¿Y que de los otros? Nada ¿Hay otra aplicación? No Esto es lo que pasa solamente son están familiarizados, son competentes pero no lo están usando No están usando esta aplicación en educación ¿por qué? ¿Por qué pasa? Sí, porque en el término de e-learning, más de la mitad de los que respondieron nos respondieron que no tienen tiempo para poder preparar la lección. Es sí, decir, no hay tiempo de preparar la lección. Eh, infraestructura muy pobre, una conexión de internet muy eh, lenta. Esta es básicamente la respuesta. Eh, falta de tiempo para implementar para implementar la aplicación la falta de capacitación soporte técnico deficiente esto es lo que sucede estas fueron las respuestas de, para la implementación de learning hay muchas carencias mucho lack y cuál es la acción que vamos a usar generalmente este estudio eso fue la necesidad para desarrollar un módulo de capacitación la capacitación debe llevar la conceptualización que incluye el, el aprendizaje activo y es básicamente usar el IT la tecnología en donde se puede usar el web 2.0 que se puede usar para educación en el, el engranaje de interacción con la web 2.0 se debe especializar se debe tener eh, un cierto cocheo, un entrenamiento especializado para, educación, para educar en e-learning y aquí es donde se tiene que revisar el currículum, se tiene que concentrar, se tiene que concentrar en una estrategia de, para poder usar eh, web 2.0 por ejemplo, el eh, blen, Blended Learning es como eh, aprendizaje mezclado. Hace unos años, hay que revisar todos los años de currículum. Va a tomar tiempo, pero hay que revisarlo y, y, darlo, y adaptarlo a las nuevas generaciones, a nuestra generación Y. Por eso es que en mi universidad tenemos el, el, este proceso de Blended Learning ya está hecho. En lugar de dar cuatro horas, lo hemos dividido en dos. Eh, dos horas en clase y dos horas en la plataforma de e-learning, revísenlo este es un, un ejemplo muy sencillo no es las estrategias tienen que ser revisadas en, es un país desarrollado sí se está usando mi país apenas está en vías de desarrollo, de desarrollo no, no ya desarrollado entonces, pero aún seguimos desarrollando el país, ¿De brindar eh, capacitación especializada. No son absolutos lo que hemos hecho, pero la generación más grande aún lo, lo está usando. Sí, a lo mejor algunos todavía están usando los papeles, a lo mejor no quieren usar el PowerPoint, pero... No debería, no, a lo mejor no debería ser así lo que nuestra nueva generación necesita es más electrónicos más tecnología y se debe dar una, un entrenamiento y también las eh, instalaciones digo como podemos hablar de e-learning cuando no se tienen las eh, instalaciones y, obviamente, la conexión de internet, la tecnología en el salón de clases, esto se debe llevar a cabo. Por ejemplo, podemos usar eh, just-in-time training. Y esto se tiene que dar en línea. OK, por ejemplo, ¿cómo se usa un Prezi.com? ¿Cómo se usa Prezi.com? O a lo mejor vamos al sitio web, hacemos una búsqueda y, y es mejor. El, la, la gerencia puede dar este tipo de capacitación ¿qué es lo que quieres? ok, quieres saber sobre Peggy aquí, haces clic y aquí dice cómo hacerlo cómo lo puedes hacer tú mismo Okay, básicamente, este se llama Just in time training, training, capacitación al momento. Y esta básicamente es la conclusión. Esta es mi conclusión. Eh, tenemos el web, las herramientas web 2.0 es una de las tecnologías de educación que nos ayudan a mejorar. Es mejorar nada más mejorar cómo educar y aprender los educadores necesitan abrir, la, abrir las puertas para poder empezar a revisar el currículum especialmente en estrategias de aprendizaje ese es el rol muy, un rol muy importante el ICT en la capacitación superior el ICT es un agente de cambio en la educación estas son algunas de las referencias eh, lo que quieran saber eh, sobre la plática que acabo de dar hoy lo pueden encontrar aquí slideshare.net y este es uno de mis eh, colegas, el doctor Amin Enby eh, que él sabe todo acerca de las aplicaciones, herramientas de aplicación web 2.0 y son referencias a lo que él ha hecho y con esto me despido, muchas gracias Gracias. Muchas gracias, doctor Yamudi. Vamos a aprovechar entonces este tiempo que tenemos para una sesión breve de preguntas. El doctor. ¿sí? Pues aprovechando que tenemos aquí la oportunidad y que nos dio todavía un, un rango de tiempo entonces por favor si anotaron ya algunas preguntas pueden empezar a hacerlas eh, les agradeceremos que las preguntas sean lo más claras y pausadas posibles porque si bien tenemos un servicio de, de intérprete pues es mejor para poder aclararlas entonces si alguien ya tuviera preguntas o quisiera hacer Sí, tenemos micrófonos. ¿tienes? Tenemos micrófonos. Aquí tenemos, ah, bueno, no, no más para saber cuál es la doctora. Yo hay una pregunta. La doctora. Gracias. Gracias, doctor. Eh, I just like to ask. Si tiene alguna evidencia del impacto de estas herramientas web 2.0 en la creatividad y las capacidades innovadoras de los estudiantes y los profesores, voy a intentar traducir en español. En su investigación, en otras investigaciones, eh, donde eh, nos explican eh, el impacto de los instrumentos webdocs.0 sobre la innovatividad y la creatividad de los estudiantes y también de los maestros. Gracias. Okay, la implicación de usar, de utilizar Web 2.0 en educación. Como dije antes, esto es algo de que el maestro tiene que empezar a experimentar por sí mismo. Si en experiencia tengo el impacto de la, de la, aplicación, de la aplicación, la primera es tiempo. ¿Cómo podemos usar el tiempo? En, para poder hacerlo. Por ejemplo, si queremos dar un tema, enseñar un tema de 56, 56 horas en un semestre, cuando estamos usando el web 2.0, les estamos enseñando más de más de 56 horas, porque afuera de la clase, afuera del salón de clases, también están van a estar usando esta aplicación. Esta es mi experiencia, pero Estamos hablando de una comunidad, todavía no se ha hecho, no se llevado a cabo ni por mí ni por otros, porque aquí estamos viendo cómo se puede, cómo el ICT ha cambiado, cómo ha cambiado nuestra educación a nuestra nueva generación. Como dije antes, este es solamente el inicio para todo un país. Pero sí, en nuestras clases sí. Sir si le sirvió bien y esto también es bueno para el estudiante pero en, en, pero no en todo el país por eso es que la secretaría de educación de Malaysia está tratando de dar una capacitación al maestro y, uh, y todas las universidades no nada más o nada en particular porque queremos cambiar todo el país por eso es que ahora como dije solamente está basado en, individu en individuos, no en, a, a nivel país aún no hay un estudio al respecto. Do we have any more questions? Me una pregunta, acerca <música> de los modelos educativos que subyacen a la web 2.0, actualmente hay infinidad de propuestas como contribuir, Constructivismo, ¿perdón? Modelos basados en las competencias hasta pedagogía del caos pedagógica Vende aprendizaje invisible. Me gustaría saber su opinión. ¿Perdón? ¿qué opinión ¿Quieres opinión? I want to know <laughs> your opinion <laughs> about the models <laughs> <subjacent> <laughs> to esta propuesta educativa esta propuesta educativa de 2.0 ¿es y bueno yo sé que hay constructivismo está el enfoque basado en competencias hasta propuestas como pedagogía del caos pedagogía verde de aprendizaje invisible yo quisiera saber su opinión acerca de estas innumerables propuestas de modelos y si usted considera alguna más adecuada para Quiera saber si identifica algún, al, al, algún otro modelo sí. pedagógico detrás sí. del de sí. uso de Web 2.0 sí. para la educación. Okay. Para este estudio, sí. solamente quiero sí. crear sí. mi objetivo. Solamente para les es nada más mostrarles esta tecnología, son herramientas. Sí, detrás de todo esto, detrás de esta herramienta, todos son métodos eh, de educación. Por eso es que hay que revisar la currícula. Porque solamente, estas son solamente herramientas. Obviamente, detrás de ellas deben estudiar, deben discutir qué es lo que le, le va, qué es lo que va con sus estudiantes. En, para mis estudiantes estamos usando cómo poder usar esto en Web 2.0 y lo incluimos, incluimos esta herramienta a nuestro modelo de aprendizaje mezclado. Esto es parte de nuestra eh, estrategia de educación eh, pedagógica solamente les quiero mostrar, eh, lo único que les quiero mo mostrar en esta presentación, las herramientas detrás de esto ustedes tienen que revisar la currícula, tienen que investigar y desarrollar una estrategia de las universidades de la universidad a lo mejor no estoy diferente un país diferente la estrategia va a ser diferente y si lo que ustedes eh, usted tienen que echarle un vistazo ¿no? y hagan un cambio ahí si, si va con ustedes si no a lo mejor sus, su, su estudiante, sus estudiantes o su universidad a lo mejor es más relevante para toda la currícula entonces van, cambien toda la currícula para usar pedagogía antigua o algo así estas nada más son herramientas I, I have a I have a yo también And tengo una pregunta en relación a la facultad, a los maestros, creo que necesitan dos tipos de habilidades y competencias para poder usar, bueno, para poder controlar, la, dominar la herramienta y luego usarla para educar o para aprender. Y este es un reto muy grande. En, al menos en México, los maestros necesitan mucho soporte para poder hacer esto, el poder aprender cómo usar esta herramienta y luego cómo ponerla sale la práctica entonces cómo están haciendo cómo están resolviendo esto las universidades en malasia ¿Cómo, qué, les están dando, ¿Qué les están dando a los maestros creo que es lo mismo que en mi país en mi país tienen también lo mismo somos un país en vía de desarrollo y este es esto todo, o sea, todo se traduce a dinero al final estoy, el presupuesto por supuesto los administradores de la, de la universidad y de la, la Secretaría de Educación sí Malasia, hasta, en Malasia educa, la educación tiene el mayor presupuesto en Malasia pero después de este estudio tenemos ya la capacitación de 2.0 y después ya, ya tenemos ahorita el presupuesto para esto. solamente para los maestros, sí ok hay tiempo a, a lo mejor van a decir esto no es tan importante pero esto es para el maestro, pero sí en nuestro país ya, ya, tenemos, ya tenemos el, el presupuesto, lo importante que es el presupuesto y como cómo trabajar y cómo poner estrategias como para capacitación, eh, las instalaciones, todos estos asuntos. Creo que el gobierno de Malaya le está dando el soporte que necesita este proyecto. ¿Cuántos estudiantes hay en Malasia? para poder aplicar esta nueva tecnología y qué lenguaje están utilizando en nivel superior. Creo que en los estudiantes a nivel superiores eh, tenemos unos 400.000 estudiantes en mi universidad. En la, la Universidad Mara es la universidad más grande en Malasia. Tenemos 200.000 estudiantes. Y casi 15 campus es a toda Malasia. El nivel sí, la media de la instrucción sí, obviamente es en inglés. Lo hacemos en inglés, en algunas sí estamos usando el lenguaje malayo, Malay, pero ahora todas las universidades están usando el inglés como un medio de instrucción. un comentario please. If you are going to speak in English, please, we would like to ask you to use the microphone so we can translate para gracias. More ¿Hay impedimentos culturales en, rela en relación al uso de tecnologías entre maestros y estudiantes? ¿Le repito la pregunta? ¿Hay impedimentos culturales en contra del uso de la tecnología en, de los maestros, en relación de los maestros en la universidad? My question is if there are any uh, cultural impediments against the use of uh, technology among teachers at the university. I think... Creo que las personas ahora están usando la tecnología, pero ¿cómo podemos beneficiarnos de esta tecnología para la educación? Sí, algún maestro, sí, T tenemos todo el equipo, todas las herramientas eh, en relación a tecnología, pero ¿cómo podemos usarlas para enseñar en las discusiones con los estudiantes? Pero creo que independientemente se si está usando se si están usando todas las herramientas individualmente de, de, de acuerdo a lo que están pidiendo los maestros pero eh, pasa el estudiante también algunos estudiantes sí es, son capaces de usar las herramientas o aplicaciones para poderse comunicar con el maestro si no quieres quieres o no están usando esta comunicación usando el Facebook quiero saber esto quiero y están usando nada más este este medio usando estas herramientas de colaboración para poder para poder mejorar este elemento de aprendizaje en cualquier materia en particular antes que nada gracias por esta información escuché que usted estuvo estudiando con web 2.0 y me gustaría preguntarle fue difícil empezar a trabajar con sus estudiantes y mejorar este programa no cuando vamos a tecnología uno tiene que estudiar la tecnología en realidad no tengo ninguna capacitación en particular que me ayude a mejorar o conocer más esta aplicación solamente la hicimos y la hicimos nosotros y fue muy sencillo queríamos saber algo entonces creo que el web 2.0 es la aplicación más simple cuando quieres aprender algo. como ya si les dije, saber, si ustedes quieren saber algo nuevo y quieren ver paso a paso, entonces vayan al slideshare.net y ahí están todas las aplicaciones. Pero para mí, Web 2.0 es muy sencillo. Este, este Prezi lo hice en 5 minutos. Ya quedó. ¿No ¿Alguna otra pregunta? Pero, um, aquí? <laughs> Pero, desde el punto de vista del de estudiante, ¿qué tan fácil fue, fácil? No? fue fácil para ellos o, o no? Okay. es yeah, un poco difícil. Really right? sí. um, para I el estudiante, so, por lo general siempre okay. le de la instrucción. ¿Quieres usar wikispaces? ¿Ok? The the estas son las notas, lo que se llaman notas. Y las notas para Wikispaces son además cuatro páginas. Cómo empezarlo, cómo usarlo, cómo convertirlo en una página, cómo crear, cómo... Crear, cómo... Estamos usando email, cómo anexar un archivo de video, un archivo de audio. Esas cuatro o cinco páginas. En relación al si el estudiante no está familiarizado con esta aplicación fue fácil fue fácil es fácil digo ya estás usando Facebook entonces ¿tienes una, una clase aquí para usar el Facebook? si, sí, bueno lo saludo con todas las facultades que hay en, sus, en las universidades, ¿cómo estructuran este uso del web 2.0, los diferentes materiales en diferentes facultades, ingeniería, humanidades? En, en mi universidad tenemos casi... 25 facultades incluyendo ciencias, tecnologías, eh, negocios, man, administración y tenemos un centro de e-learning a través de este centro de e-learning te, estamos sin, tenemos sincronizados todos los métodos. Esto se es acerca de herramientas. O sea, el maestro es el experto, el contenido es de ellos. Tenemos que llevárselo esto al maestro. OK, este es Wikispaces. Estas son las herramientas y las puedes usar así con tu contenido. OK, mi contenido, por ejemplo, es, es lenguajes. Entonces, yo prefiero usar otra cosa. No estoy, porque puedo puedo mejorar las habilidades comunicativas? A lo mejor usted es un sampio. A lo mejor necesitas usar, eh, lo, a lo mejor lo tuyo, lo que te sirve es el blog, crear tu propio contenido o exportar el contenido para acá. No sé, algo parecido. Son herramientas nada más. Y nuestro centro de learning es nada más para apoyar a todos los maestros en diferentes facultades. Nosotros estamos en un centro en particular nada más. Two questions. The first one is: Do we need to have an internet connection all the time to make use of aplicaciones? applications? No. No, este es el eh, procesamiento desincronizado o sincronizado, se pueden usar los dos, puede estar conectado, puede estar desconectado. Si estás en el salón de clases, bueno por supuesto. Cuando estamos usando el World Wisher o usamos la conexión a internet, si no afuera de la clase puedes usar, lo puedes usar donde tú quieras, o sea, y tenemos un contenido que no va sincronizado y que el estudiante puede llevárselo fuera del salón de clases y también cuando llegue en otro hotspot o algo así pueden ver más contenido o a lo mejor las discusiones digamos no se me olvidó el nombre se puede usar en colaboración interactiva fuera del salón de clases Uh, okay, Esperamos, que okay, estamos en un okay. grupo uh, one, one, one, one Tenemos uh, un miembro okay. Se detiene okay. el, Detiene el okay. tema okay. Y otros okay. eh, miembros okay. Pueden entrar después okay. eh, puede, Se puede usar de, de, de, de, de las dos formas Pero ahora Ya no puedo vivir sin una conexión de en internet, entonces La segunda pregunta es Yeah. Question. He has a question. The second question is the security uh, issue. Uh, how protected this content would be? Okay. One is. El primero es, si quieres eh, asegurar eh, la colaboración con estos estudiantes, estudiante, maestro, es mejor que uses el sistema de gestión, Learning Management System, que te da el password y demás. Pero si quieres usar web 2.0, entonces, entonces ahí hay que tener lo que nosotros le llamamos, es compartir, se comparten todo el mundo. El, el mío, por ejemplo, tu Facebook, por ejemplo. O sea. ¿Quieres compartir con, con otros? Sí, lo compartes. No, pero todo el mundo puede ver tu Facebook ahora. Algo así. Es muy simple, de hecho. Sí, sí, sí, sí, vale. Y en primer término sí quisiera convocar nuevamente a la doctora Connie Senka para que nos haga el favor de entregar el reconocimiento al doctor Januni. Y en nombre de la universidad y particularmente de UAM le damos las gracias por habernos acompañado este día. Thank you very much for being here today with us and sharing your knowledge. And, y bueno, nada más como una reflexión de cierre, lo importante e interesante que resulta que una persona formada originalmente en la lengua, en la lingüística, en filosofía se incorpora también en los procesos del de uso de la tecnología con fines educativos yo creo que, bueno si no todos, la mayoría de los que estamos aquí tenemos cierta preferencia, idea inquietud con lo que esto respecta pero sí también es una experiencia valiosa un tanto por lo que comentaba en términos de esta país en desarrollo como todos estamos, pero también por el hecho de que a veces hacemos estos supuestos de que por ser un área más de la parte social o de, del pensamiento, de la reflexión, no, no implica el uso de la tecnología, no es algo aparte. Y que aquí tenemos un excelente ejemplo de que esto sí puede comulgar, de que puede ayudar a promover otras formas de expresión, y bueno, nuevamente muchísimas.